Antes que nada muchas gracias por la invitación para compartir y estudiar juntos el tema del miedo, les agradezco también a los que están presentes y que podemos, que están presentes físicamente aquí, y obviamente a los que están presentes en línea también, muchas gracias por conectarse, vamos el día de hoy a hablar un tema que creo que es muy importante y es interesante que es el miedo y pues de verdad les agradezco mucho la oportunidad de poder hacer esto posible, a Venerable Dancho por la invitación y a todos los que colaboran con ella y espero que sea de beneficio lo que vamos a, a ver el día de hoy, me interesa mucho en algún momento tener una retroalimentación para ver cómo perciben el tema de, del miedo y pues obviamente vamos a basarnos en la psicología budista, en la filosofía budista para ver cómo funciona el miedo y qué podemos hacer al respecto ¿sí? entonces antes de eso lo que me gustaría hacer, bueno vamos a vamos a hacer un ejercicio antes que tiene que ver con la forma correcta de escuchar, una enseñanza una plática que tradicionalmente se conoce como evitar ser como tres tipos de recipientes ¿verdad? y esto es importante hacerlo al inicio porque de otra manera desde un principio a lo mejor no estamos teniendo una buena base para escuchar y básicamente la idea es que si nosotros queremos disfrutar de una bebida, de un néctar delicioso, pero nuestro recipiente está boca abajo, pues no le vamos a poder poner nada de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que el recipiente esté boca arriba. ¿Qué quiere decir que el recipiente esté boca arriba? Que debemos de estar atentos, debemos de prestar atención, debemos de estar realmente... Eh, concentrados en lo que se está diciendo para poder recibir la información Dos, si el recipiente está agrietado o está agujerado pues lo que le pongas se le va a salir verdad y en méxico tenemos como ese dicho de se te, te entra por un oído y te sale por el otro verdad entonces más o menos es algo así es decir si estás concentrado en el momento pero a lo mejor no tenemos la capacidad de retener la información, y al final del día, pues es casi como si no lo hubieras escuchado, ¿verdad? Entonces, es bueno no solo prestar atención, sino hacer esfuerzos para poder eh, recordar los puntos relevantes, la estructura principal, de hecho, esa es la idea de tener un pintarrón aquí, como para ayudar a crear un mapa mental y que nos sea más fácil recordar la estructura de, de lo que vamos a ver el día de hoy. El tercer punto es que si nuestro recipiente está sucio aunque le pongas el mejor líquido, el más delicioso, el más puro, el más sano, aunque le pongas un néctar medicinal, pues si el recipiente está sucio, se va a echar a perder todo lo que le pongas ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que escuchemos con una motivación adecuada, que obviamente esto sea causa para atraer mucho bienestar, mucha paz y tranquilidad a nuestra vida, pero también pensar en que pueda ser de beneficio para los demás, que ayude a crear un mundo mejor, que no solamente nosotros sino todos los demás seres vivan con menos miedo y demás y a mí mmm, me parece importante añadir un cuarto recipiente y a lo mejor parece extraño porque está añadiendo un cuarto recipiente que la tradición budista no está explicando bien con tres con tres recipientes a fuerza, quiere cambiar las cosas, poner un cuarto... La razón es que finalmente las enseñanzas del budismo se expresaban en una cultura y en un lenguaje. Pero cuando nosotros estamos escuchando esas enseñanzas en otra cultura y en otro lenguaje, creo que sí hay que tomar en cuenta un cuarto recipiente. Ese cuarto recipiente es que esté vacío. ¿Qué quiere decir que esté vacío? No es necesario filosofar vacío de existencia independiente o algo así, también, pero con vacío me estoy refiriendo a que si yo en mi recipiente, supongamos que alguno de ustedes viene de visita a México, ¿sí? y yo les digo, te voy a dar a probar agua de Jamaica. ¿sí? Esa persona nunca ha probado agua de Jamaica, y, y le digo, te voy a servir agua de Jamaica. Y esa persona extiende su recipiente y tiene hasta la mitad agua de limón o té de menta no le va a saber el agua de jamaica como realmente es, ¿no es cierto?, en su, en su pureza y en su sabor natural porque esa persona ya trae su recipiente a la mitad entonces de la misma manera yo lo que he experimentado cuando trato de explicar estos temas que son de una cultura y en un idioma en otra es que muchas veces las personas ya tienen una idea una una idea preconcebida de lo que son los términos, de lo que son las palabras y de cómo se deben entender entonces es como si yo estuviera poniendo el líquido de una enseñanza pero en un recipiente que ya está a la mitad entonces las personas salen con ideas de que el miedo es tal cosa entonces empieza a mezclar o con cuestiones sobre la ignorancia o sobre cualquier cosa que vayamos a mencionar, por eso yo los invito también a vaciar el recipiente, vaciar el recipiente de ideas preconcebidas, de ah, es que el miedo es esto, el sufrimiento es esto, la ignorancia es esto, es curioso, pero en este tipo de pláticas a veces a los que más trabajo les cuesta entender es a los psicólogos o a los filósofos occidentales, ¿por qué?, porque tienen mucho conocimiento, o sea, traen su recipiente pero a, al 95%, entonces lo que les entra se mezcla con lo que traen, ¿sí? Y personas que no han estudiado psicología o filosofía a veces lo reciben más fácil porque no tienen tantas ideas preconcebidas, entonces yo invitaría a que el recipiente no esté eh, solamente boca arriba, sin grietas, limpio, sino también vacío, o sea, tratar de recibir la información tal cual es, sin hacer demasiado pronto como conjeturas o este tipo de comparaciones ¿no? de ah entonces es esto y es como esto esto es como el otro Sí podemos hacer comparaciones en un momento pero una vez que lo hayamos entendido bien ya que te tomaste el agua de Jamaica como es ya puedes compararla con otras aguas ¿verdad? pero si la mezclas no tienes una base correcta de comparaciones ¿tiene sentido? ¿Sí? entonces una vez tomando en cuenta esto, me gustaría primero hacer una presentación general de cómo es que la filosofía budista explica el origen del sufrimiento y ¿Sí? esto es importante en nuestro tema del miedo porque en occidente el miedo es visto como la aflicción principal en muchas ocasiones como la raíz del sufrimiento y, y, y demás y vamos a ver la postura de la psicología budista o de la filosofía budista acerca de cuál es el origen del sufrimiento y entonces el miedo en qué parte de este esquema entra ¿sí? entonces déjenme presentar un poquito el esquema dentro del budismo eh, el término Ignorancia es, es muy importante y sobre todo entender a qué se refiere y dónde, dónde está puesto, dónde está parado en lo que se considera el origen del sufrimiento, la creación de, de nuestras experiencias de sufrimiento y demás. Entonces para la psicología budista esta es la propia fuente, la fuente del sufrimiento es la ignorancia, el origen, la raíz. Sin embargo, hay que entender adecuadamente a qué nos referimos cuando decimos ignorancia, ¿sí? Obviamente, con ignorancia podemos entender el desconocimiento de algo. En general puede ser un idioma, puede ser una cultura y demás, pero por supuesto que no estamos hablando aquí de ese tipo de ignorancia. Estamos hablando en particular de la ignorancia de la realidad. ¿Mm? Estamos hablando de la ignorancia de la realidad, punto número uno. ¿sí? Punto número dos, hay varias formas de dividir la ignorancia, hay varias maneras de entender los diferentes niveles de ignorancia y aquí lo que yo quiero hablar es ignorancia a dos niveles, uno como desconocimiento y otro como malinterpretación. ¿sí? Entonces, un tipo de ignorancia es desconocer y otro, voy a poner aquí abajo, malinterpretar. ¿Cuál es la diferencia entre desconocer algo y malinterpretarlo? ¿Sí? Hay una gran diferencia entre no saber y malinterpretar dentro del concepto de ignorancia. ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Si tú llegas a un lugar, a un grupo, a un centro de meditación, a la casa de alguien, a donde tú quieras y llegas con mucha sed, llegas con mucha, mucha sed y ves en una mesa, o en un librero, un vaso con un líquido, si tú no sabes lo que hay ahí, es decir, desconoces lo que hay en ese vaso, primero vas a tratar de investigar, ¿sí? lo vas a oler, a lo mejor lo vas a probar de manera muy sutil, pero no te lo vas a tomar hasta que no investigues qué es, y si no tienes una seguridad de qué es, vas a preferir quedarte con sed, a tomarte algo que no sabes, no es cierto, o sea que si sí, el desconocimiento de algo te puede prevenir a veces de incluso de que te beneficies de algo porque tal vez si era agua pero también no te complica tanto las cosas, ¿sí? lo peor que puede pasar es que te quedes con sedilla mientras que si tú malinterpretas, resulta que tú ves el vaso ahí con un líquido y tú estás seguro que es agua dice, ay, ay, ay, hago moro de sed, y le das un trago, y resulta que era un ácido que estaban utilizando para limpiar algo, te puedes morir, ¿no es cierto? Entonces hay una enorme diferencia entre desconocer y malinterpretar, desconocer algo puede hacer que incluso, en, en cierta manera te lleve a investigar, y entonces conocer qué es, o si no logras investigar y conocer qué es, te quedas donde estás, pero tampoco te alejas, es como cuando tienes que ir a un lugar, si no sabes qué es, ¿En dónde está? Pues investigas. Si no lograste saber, pues no vas y te quedas en tu casa. Pero si malinterpretas, literal, puedes ir en la dirección opuesta. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ignorancia de la realidad, ¿cuál de las dos creen a la que nos estamos refiriendo? Pues a la segunda, ¿verdad? Malinterpretar. ¿sí? La definición de ignorancia en este contexto es una malinterpretación activa de la realidad. Esa es la definición de ignorancia, una malinterpretación activa de la realidad. Por si no quedó claro, activa. Es decir, perdón por la letra. La realidad es una y tú activamente estás proyectando lo opuesto. Ese es el origen del sufrimiento, ¿ok? La realidad es una y tú activamente estás proyectando exactamente lo opuesto a la realidad. ¿Cuál realidad? Esa es la siguiente pregunta, ¿cuál realidad, verdad? Vamos a hacerlo. Ahorita aquí, déjenme les escribo mejor esta que me. Activa. Vamos a presentarlo en tres partes, aunque muchas veces podemos decir la realidad en el sentido eh, de la interdependencia, pero en esta ocasión me gustaría dividirlo en tres partes, esa realidad interdependiente, para hacer más fácil el proceso de entendimiento. ¿sí? Entonces. El sufrimiento proviene de una ignorancia de la realidad, ¿sí? en el sentido de una mala interpretación activa de la realidad. ¿Qué realidad? Uno, causa y efecto. ¿Qué significa que para la psicología budista el sufrimiento proviene de una malinterpretación activa de la realidad de causa y efecto? ¿Sí? Si vamos poniendo todo esto junto. Que si nosotros observamos la naturaleza hay dos aspectos muy claros de cómo funciona la causa y efecto en las plantas, en, en, en nuestro ambiente eh, en el cual vivimos. Uno, las semillas dan frutos, y dos, los frutos son concordantes con la semilla. Así de simple, ¿no es cierto? Creo que no necesitamos tanta investigación para reconocer que esto es cierto. Y nadie creo que a, a las alturas de nosotros esté poniendo una semilla de durazno esperando a que te dé un árbol de manzana ¿verdad? entonces las semillas dan frutos y los frutos van a depender del tipo de semilla que sembraste Bueno, lo que dice la filosofía budista es que esa naturalidad, esa congruencia en, en el ambiente funciona exactamente igual al nivel de nuestras acciones y nuestras experiencias exactamente igual, le llaman karma Okay. pero karma significa acción lo que esto quiere decir es que cada vez que tú piensas o sientes algo que es una acción finalmente, es una acción mental o cada vez que dices algo que es una acción de la palabra o haces algo con tu cuerpo que es una acción del cuerpo, una acción física siendo acción tiene que traer un resultado es decir, en cierta forma es una semilla cada vez que piensas o dices o piensas o sientes algo, dices algo o haces algo, es una semilla. Eso se le llaman acciones de cuerpo, palabra y mente. Son semillas. Y eso tal vez todos lo sepamos. Lo que se nos olvida es que los resultados son concordantes con la semilla. ¿No es cierto? Entonces, Así como hay semillas de manzana que van a producir manzanas y semillas de durazno que van a producir duraznos, así como hay semillas, ¿de dónde vienen las plantas venenosas? Pues de semillas venenosas, o sea, semillas que tienen ese potencial de crear plantas venenosas. ¿De dónde vienen los árboles frutales? Pues de semillas, de frutos, ¿me explico? Entonces, esa misma congruencia sucede a nivel de nuestra experiencia mental. Por tanto, cuando tú tienes una acción de Cuerpo, Palabra y Mente que es no virtuosa, negativa o que no es sana o el término que ustedes le quieran poner ¿sí? robar, matar y en el caso mental por ejemplo tener codicia avaricia, celos, arrogancia, intención dañina y que con tu palabra insultas, mientes con la intención de engañar y físicamente matas o abusas de otros ¿eso es una semilla sí o no? es una semilla porque es una acción que va a producir un resultado pero repito, no se nos olvide que el resultado va a ser similar a la semilla entonces si la semilla no es sana la experiencia en, en nuestra mente y en nuestra vida tampoco lo va a ser de la misma manera las semillas que sí son sanas o que son virtuosas como el amor, la compasión, la generosidad, la ética, ayudar, procurar y demás pues van a producir frutos similares a su naturaleza y por tanto eh, la ignorancia como malinterpretación de la realidad de causa y efecto significa poner todo al revés que somos bien buenos para eso para poner todo al revés ¿sí? la realidad es que hay acciones de cuerpo, palabra y mente que contribuyen con la paz y la tranquilidad y otras que contribuyen al sufrimiento ¿sí? pero ponemos todo al revés lo, las causas que nos llevan a la felicidad, las desechamos, las acciones de cuerpo, palabra y mente que nos llevan al bienestar, las desechamos como inservibles y las que producen sufrimiento, las confundimos como causas de felicidad y las desarrollamos en nuestra vida. Eso se llama malinterpretación de causa y efecto, ¿no es cierto? Es decir, de entrada malinterpretas la felicidad como tener estatus y tener dinero y entonces dices, bueno, pues lo tengo que conseguir a toda costa, desarrollas avaricia, desarrollas codicia, engañas a otros, mientes, y eso te lleva a sufrir. Por eso es interpretación de causa y efecto, porque quieres experimentar felicidad, pero pones causas de sufrimiento. Quieres un árbol de durazno, pero sembraste una manzana, o sea, ¿cómo te explico? ¿No? Y aunque quieres tener paz y tranquilidad, desechas las semillas, ¿sí? Quiero tener un árbol de manzana, ya estás tirando todas las semillas de manzana a la basura. ¿no es cierto?, y es muy común en nuestra cultura de decir, no seas compasiva, la gente se va a aprovechar de ti, tú luego tú, después tú, tú no andes de generoso, porque si no la gente luego es bien, este, das, das la mano y quieren el pie, tú no andas ayudando a los demás, ¿a poco no nos damos ese tipo de consejos?, entonces lo que te están diciendo es, desecha tus virtudes, desecha las causas de la felicidad, ve solo por ti, que de hecho refuerza el egocentrismo, la actitud de preocuparte solo por ti, no por los demás, que es causa de sufrimiento, y sin embargo, es lo que a veces hasta nuestros familiares o amigos, con una buena intención, nos apoyan para que desarrollemos, ¿no es cierto? Entonces, pues ya qué más les digo, caray. Dos. Mala interpretación activa de la realidad transitoria vamos a poner transitoriedad Malinterpretación activa de la realidad transitoria o de transitoriedad ¿qué significa esto? a veces se escucha el término impermanencia ¿verdad? impermanencia es un término que hoy en día se está utilizando ya en, en ámbitos de la enseñanza budista y demás pero básicamente significa transitoriedad y aquí eh, el Buda mencionó cuatro aspectos relacionados a la transitoriedad. Lo que él dijo es, todo lo que se junta, se separa. Todo lo que se acumula, se gasta. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que nace, muere. Otra vez somos excelentes para poner todo al revés, ¿verdad? Buenísimos. ¿Eh? Eso sí nos sale de bien. Me junto con algo y no me quiero separar acumulo algo y no quiero que se gaste pregúntenle a su quincena si es cierto ¿no? subo de estatus o subo de likes en facebook o subo de prestigio subo de peso, no ese no ese. subo de lo que sea ¿sí? y no quieres que baje ¿sí? con subes de peso si sí quieres que baje pero para, eso, para los demás sí aplica ¿sí? creo que es la excepción nada más de lo único que es. ¿sí? entonces subes de estatus pero no pero no aceptas que en su propia naturaleza puede decaer en cualquier momento, algo nace y no quieres que muera. O sea, El punto es que no sufrimos por la realidad, no sufrimos por cómo es la vida, no sufrimos por cómo es la vida, sufrimos justamente porque no aceptamos cómo es la vida. ¿No es cierto? Sufres no por cómo son las cosas, sufres porque no aceptas cómo son las cosas, y entonces comienzas un trabajo interior que provenga no de una mera aceptación de, bueno, la vida es así, pues ya que más da, no? no, no, no, aceptación a un nivel profundo de, de realmente tomar eh, una visión o adoptar una visión acorde a la realidad que produzca esa apertura mental y esos valores que traen tranquilidad y liberación y, y que son de beneficio para otros también, ¿no es cierto?, entonces, Ahí hay una clara malinterpretación de la realidad, la realidad es que las cosas no duran para siempre, cómprate algo y cómo va a ser tu relación con eso que te acabas de comprar, acorde a la realidad, compra, ese, díganme en serio que a lo mejor nada más me suceden este tipo de cosas a mí, ¿sí? compras algo y dices claro, lo que se junta se separa, yo sé que este objeto y yo nos podemos separar ahorita yo estoy tranquilo lo que se acumula se gasta, no pasa nada, yo acumulo dinero, sé que se gasta, estoy bien o realmente cuando obtienes algo, cuando compras algo y demás hay una parte en tu mente que es totalmente ni siquiera una negación como desconocimiento, una total malinterpretación puesta de cabeza la realidad, ¿no es cierto? ahora, lo curioso, porque o sea, somos capaces de enredarlo más de lo que había explicado, que es, es lo interesante de cómo funciona nuestra mente. Lo interesante es que entre más, eh, entre mayor tengamos esta, mayor vamos a desarrollar esta también, ¿sí? Es decir, entre más fuerte tengamos esta malinterpretación de la realidad, más fuerte vamos a tener esta malinterpretación de la realidad. Un ejemplo, ¿sí? A ver si a lo mejor a, a, a algún, alguna persona siente que esto llega a suceder, ¿sí? De entrada, yo tengo la idea de que la juventud es la felicidad, ¿es ¿sí? cierto? De que ser feliz es ser joven, ¿sí? Entonces, esa es una malinterpretación de causa y efecto, porque la juventud en sí no tiene la capacidad de producir paz interior, ni la pérdida de juventud, la capacidad de producir sufrimiento, no tiene, realmente no hay una línea causal real no la existe pero si tú tienes esa malinterpretación de la realidad ¿sí? entonces vas a negar esta no es cierto, no quiero que mi cuerpo cambie, no quiero que me salgan arrugas, no quiero que me salgan canas, no quiero engordar, no quiero esto, no quiero envejecer no me quiero enfermar, no es cierto entonces si tú tienes esta malinterpretación vas a tener esta, seguro segurísimo, y aparte se van a empezar a entremezclar unas y otras y van a ser como un un tejido macabro que que va a controlar muchos aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Y a esta pongan lo que quieran. ¿eh? Si tú tienes en esta malinterpretación de la realidad encontrar a alguien especial que me haga feliz, ¿eh? voy a encont quiero encontrar a alguien especial que me haga feliz. ¡Eh! Ya lo encontré. Inmediatamente no acepto que lo que se junta se separa, Inmediatamente va a haber una negación de esta realidad. ¿No es cierto? Y así podremos continuar con cualquiera que se les ocurra. Yo creo que un ejercicio muy bueno sería darnos cuenta en dónde estamos proyectando esta. Un sinónimo de esta malinterpretación se podría llamar malinterpretación de la felicidad y sus causas. ¿sí? Si lo quieren dejar más claro, malinterpretación de la felicidad y sus causas. Cada vez que tú malinterpretes lo que es la felicidad y cuáles son sus causas, eh, no solamente va a ser, creo que más difícil encontrar paz interior, sino vas a empezar a nutrir otros tipos de malinterpretación y estas van a empezar a, mal, a nutrir las de arriba y las de arriba las de abajo y toda una cuestión complicada, ¿sí? Eh, por ejemplo, confundir la felicidad, que para mí significa paz interior, con experiencias de placer, ¿no es cierto? Experiencias... Eh, ex, experiencias de placer físico a través de los placeres sensoriales, que yo no estoy no estoy en contra de los placeres sensoriales, pero de lo, a lo, que, de lo que no estoy muy a favor es de confundir la felicidad con los placeres sensoriales, es otra cosa, o sea, los placeres sensoriales está bien, pero no hay que confundir una cosa con otra, pero si tú crees que la felicidad es y o surge de los placeres sensoriales, ¿qué vas a hacer?, toda tu vida, tratando de ver cosas bonitas, escuchar sonidos melodiosos, oler aromas agradables, probar comida deliciosa, to tocar texturas suaves y tu búsqueda de la felicidad va a ir en base a ello, ¿no es cierto? Entonces, siento yo que va a ser como tener sed y tomar agua salada, entre más tomas más sed y entre más sed más tomas y entre más tomas más sed y es como un círculo vicioso, entonces repito, no que los placeres sensoriales estén mal, pero hay que tener cuidado con confundirlos con la experiencia de felicidad, de otra manera empiezas a reafirmar este y empiezas a reafirmar este, porque no aceptas que las cosas se van a las cosas que te gustan se van a acabar, Y entonces te aferras a los objetos materiales o te aferras a experiencias, o te aferras a lugares, o te aferras a estatus, o te aferras a personas y te aferras a muchísimas cosas y el tercero es malinterpretación de la Realidad Interdependiente. ¿Sí? Ahora, déjenme decirles que estos dos, de hecho, son un tipo de interdependencia. ¿okay? O sea, técnicamente pudimos haber dicho que la ignorancia es la malinterpretación activa de la Realidad Interdependiente y desde el punto de vista de, de la expresión es adecuada. ¿sí? pero yo lo quise dividir en tres para hacer más claro este asunto, ¿por qué?, porque causa y efecto es un tipo de interdependencia, hay una interdependencia entre acciones y experiencias, entre semillas y resultados, ¿verdad?, la transitoriedad es un tipo de interdependencia también, porque las cosas no pueden cambiar si no hay un vínculo con otros factores, con otras cosas que las dañan o que las impulsan, etcétera etcétera entonces estos dos son niveles de interdependencia también, sin embargo repito, lo estoy explicando por separado como para hacer el proceso de entendimiento más sencillo, ahora si nos enfocamos en esta y más adelante vamos a ver cómo todo esto está íntimamente relacionado con el tema del miedo, eh, significa que la filosofía budista dice que aunque podamos entender intelectualmente que las cosas dependen de otros factores para existir. Es decir, ¿quién de ustedes si, si yo les dijera que este borrador depende de factores para existir? Pues creo que todos, ¿no? O sea, intelectualmente, creo que todos somos capaces de entender que este borrador depende de muchas cosas para existir. Depende de causas, de condiciones, de materiales, de sus partes, incluso de designarle un nombre. O sea, todos podemos entenderlo, sin embargo sigue siendo ignorancia aunque lo entiendas intelectualmente porque aunque lo comprendes tu experiencia de este borrador sigue siendo aislado, fragmentado e independiente es decir más o menos así va la pregunta ¿quién de nosotros puede entender intelectualmente que este borrador es interdependiente? es decir que depende de otros factores para existir creo que todos ¿verdad? ahora, ¿quién tiene una profunda experiencia, una vivencia total cuando observa el borrador de toda la interdependencia que hay alrededor de este una experiencia, una vivencia total es otra cosa ¿verdad? ok entonces es, esta segunda es muy importante porque quiere decir que aunque logres conceptualmente entender, que todo depende de algo más para existir, no quiere decir que necesariamente tu experiencia y tu vivencia es acorde a ese entendimiento, ojalá, de verdad, ojalá que por entender algo ya lo experimentáramos, imagínate, ya entendí que fumar me hace daño, ya dejé de fumar para siempre, ya entendí que enojarse no está padre, ya llevo, 30 años sin enojarme desde que entendí intelectualmente que me hacía daño, no, pues, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces, claro que la, la práctica de meditación de eso se trata, para eso es la meditación, para acostumbrarnos con esa forma de pensar que poco a poco vayan produciendo experiencias hasta que la experiencia sea una totalidad. ¿Sí? es el proceso de la meditación, entender algo intelectualmente y después lo reflexiona lo reflexionas, lo reflexionas esa reflexión va, traen, va trayendo experiencias tu experiencia nutre esas reflexiones la, tu forma de ver la vida eh, te ayuda a ver las cosas distintas y entonces las cosas te empiezan a dar enseñanzas diferentes es como una retroalimentación muy interesante porque ves las plantas y te hablan de la transitoriedad y como tienes entendimiento de la transitoriedad ver las plantas diferentes y así con todo, es como una retroalimentación muy interesante que lleva al proceso de ir eliminando la, la ignorancia, ¿no? pero sí se, sí se empieza por algo intelectual pero hay que tener cuidado de que no se quede en algo intelectual, por eso tenemos que seguir el proceso de estudiar, reflexionar y meditar. Nada más estudiar sin reflexionar y meditar no funciona. O querer meditar sin haber estudiado y reflexionado tampoco funciona muy bien. ¿sí? Hay que tener el, este proceso triple para que realmente podamos pasar eh, las cosas de la cabeza al entendimiento, ¿sí? a esa experiencia. Entonces lo que dice la psicología budista es lo siguiente. Si tú, aunque entiendes intelectualmente... ¿Sí? aunque entiendes intelectualmente que todo depende de algo más para existir tu proyección de la realidad o tu forma de ver las cosas es independiente, concreta, fragmentada no solamente va a suceder con el borrador, o va a suceder con el marcador o va a suceder con las plantas, con las nubes, sino obviamente va a suceder contigo también es decir, esa visión fragmentada independiente y concreta que tienes de todo por lógica la tienes de ti mismo también y ese es el origen del egocentrismo ese es el origen del egocentrismo a mí me gusta utilizar este término incluso en español porque creo que es bastante claro aunque hay obviamente términos en tibetano en sánscrito que, que se pudieran traducir Aquí ya tenemos una palabra en el idioma castellano que creo que en este contexto es bastante certera. ¿Por qué? ¿Qué significa ego? Ego significa yo, yo. Centrismo centrado en el yo. ¿Por qué te centras en el yo? ¿Por qué te centras en ti y en lo tuyo? Porque percibes un mundo fragmentado. ¿sí? si tú percibes un mundo fragmentado donde no tienes una experiencia de la conexión que tienes con otros entonces al percibirte aislado hay una parte de tu mente que te va a decir bueno entonces como yo existo aislado y no estoy conectado me tengo que preocupar por mí y solo por mí ¿sí? yo soy lo importante, yo soy el centro de todo ¿por qué? porque no veo que los demás sean tan importantes como yo ¿por qué? pues porque no me veo conectado con ellos, ¿por qué? porque tengo una malinterpretación de la realidad interdependiente ¿sí? entonces esa malinterpretación de la realidad interdependiente te crea un mundo fragmentado obviamente tú estás fragmentado y por tanto los demás no son importantes, el único importante soy yo y lo mío esa visión de yo y lo mío es la causa de todos los conflictos de todos los conflictos ¿sí? yo quiero que como tarea, tal vez una de las tareas que me gustaría que tuviéramos de esta sesión es investigar un solo conflicto de pareja entre amigos el conflicto del 68 de una guerra mundial la primera, la segunda, la batalla de Puebla la cruzada, la conquista lo que ustedes quieran lo que, de verdad, lo que ustedes quieran que no haya surgido por la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo si quieren me la hacen llegar después les doy si quieren entre todos pónganse de acuerdo les doy si quieren tres meses para que me encuentren en un solo conflicto que no esté relacionado con la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo yo y mi país es más importante que tú y tu país yo y mi raza es más importante que tú y tu raza yo y mi opinión es más importante que tú y tu opinión yo y mi religión es más importante que tú y tu religión lo que sea, lo que sea de verdad los reto a que la encuentren entonces, es una manera de entender eh, la, la forma en que la ignorancia produce sufrimiento, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver otra forma de explicarlo. Y vamos a empezar a ver dónde está conectada la dónde está conectada el miedo en esto. ¿okay? Entonces, voy a borrar esto, ¿ok? Causa y efecto, transitoriedad e interdependencia. Sobre todo aquí, interdependencia, ya muy conectada con la interdependencia del yo o sea, ya, ya es la que está operando percibimos todo así pero el hecho de que tú te percibas fragmentado es donde directamente conecta con el egocentrismo centrado en ti, con el egoísmo que es tú primero más importante e incluso con el egolatrismo, ¿verdad? que es, como tú eres el centro y el más importante parece que te rindes culto a ti mismo vamos a borrar este tantito Y vamos a dar otra explicación, sobre todo en base a la, al tercer tipo de ignorancia, de cómo para la psicología budista se origina el sufrimiento. ¿okay? Entonces tenemos aquí esta, la ignorancia, que es una malinterpretación, de la, una malinterpretación activa de la realidad, en particular de la interdependencia. ¿Sí? Entonces... Estamos aquí parados exactamente en el mismo punto que ya mencionamos y como tienes una percepción de un mundo fragmentado, tú también te vas a percibir fragmentado. Ahora déjenme hacer un paréntesis para comentar algo que es interesante y que aquí es donde dices, ay nuestra sociedad, pero bueno, aquí es donde varios de nosotros vamos a respirar hondo, ¿okay? Hay dos, hay varias maneras de dividir la ignorancia, como ya había mencionado, ¿sí? ya hicimos una división que es entre desconocimiento y malinterpretación, y ya sabemos que aquí particularmente no estamos refiriendo a malinterpretar, y hay otra forma de dividir la, la ignorancia que es fundamental y adquirida, ¿sí? ignorancia fundamental, ignorancia fundamental, ignorancia adquirida. Según la filosofía budista, Ignorancia fundamental significa que todos ya traemos una tendencia para percibir un mundo fragmentado por default, ¿ok? ¿Incluso los niños pequeños? Sí, incluso los niños pequeños. Obviamente, un niño pequeño no necesariamente va a tener tantas concepciones erróneas y demás, ahorita vamos a ver por qué, pero el budismo dice que es como si fuera una computadora con un programa instalado de fábrica ¿ok? ¿por qué? ya se lo han preguntado a su el Dalai Lama y él dice pues eso, eso cae en, en el misterio prácticamente pero la buena noticia es que no necesitas saber el por qué es que tenemos ignorancia desde tiempo sin principio como para poderte la quitar, ¿eh? es como te pongas a pelear con el de la computadora pero ¿por qué le pusieron ese programa? pues no sé, pero quíteselo si quieren ¿no? ¿Me explico? O sea, no es tan importante esa pregunta, pero el punto es que tenemos ignorancia fundamental, tenemos ya un programa para percibir un mundo fragmentado. Sin embargo, aquí es donde respiro profundo, si viviéramos en una cultura donde nos explican sobre la interdependencia, sobre el valor de los demás, que no estamos fragmentados, que debemos de cuidarnos unos a otros y demás, esa ignorancia fundamental se podría mantener a raya, apaciguar e incluso eliminar. Pero, si vives en una cultura donde todo el tiempo te están reforzando esa ignorancia, tú, luego tú, después tú, no andes ayudando, yo primero y demás, entonces se llama ignorancia adquirida. Se adquiere culturalmente o por filosofías erróneas, o se pasa como una malinformación de persona a persona y eso nutre la ignorancia fundamental. ¿sí? Es como que tienes el programa y aparte le están instalando más, más, más, más información en base a ese programa erróneo que traía la computadora, por decirle algo. Entonces, el mundo no, es, no sería tan complicado porque eh, si aunque todos nacemos con ignorancia fundamental, nos apoyáramos para no nutrirla con ignorancia adquirida. ¿sí? pues bueno, para eso estamos aquí, tratando de apoyar con esto. Entonces, dentro de la interdependencia, ¿sí? que estamos hablando aquí de la ignorancia, mala interpretación activa de la interdependencia, acuérdense que estamos específicamente tratando de conectarla con la interdependencia del yo, es decir, una mala interpretación de que yo soy interdependiente, ¿qué quiere decir? Percibirme fragmentado, aislado, concreto, independiente, autosuficiente, esto crea el egocentrismo, ¿verdad? Eso crea el egocentrismo. Egocentrismo es una palabra que yo no quiero que, que la vayamos a tomar como necesariamente eh, un caso de arrogancia o de ser déspota o ser agresivo, o sea... Tal vez a veces en, en occidente la palabra egocentrismo o egocentrista se entiende como una persona que es súper avariciosa, súper codiciosa, que no le importa a nadie, que es bien déspota y que es bien arrogante. Pero aquí no le estamos dando ese significado, aquí le estamos dando un significado más en las propias palabras, ego centrado, está centrado en ti porque no percibes la interconectividad con otros, ¿okay? De hecho... La depresión surge por egocentrismo. Sentirte deprimido es, es el resultado del egocentrismo. Sentirte deprimido es el resultado del egocentrismo. Entonces, egocentrismo no significa que estés así como enojado y gritando, no. Egocentrismo significa que estás demasiado preocupado por ti. No que preocuparte por ti esté mal, pero casi que única y exclusivamente preocupado por ti. ¿Por qué tienes depresión? ¿Por qué te deprimes? Porque estás demasiado preocupado por ti. ¿Por qué una persona se deprime? Es que nadie me quiere, nadie me cuida, nadie me comprende, me tardé tres horas en hacer una publicación en Facebook y le pusieron dos likes, ¿cómo es posible? Una fue mi abuelita, la otra fue mi mamá, no es posible, nadie me valora, nadie me toma en cuenta, ¿no es cierto? Mientras que estuvieras más pensando en otros, viendo qué haces por los demás, cómo ayudas a otras personas o a otros seres, no tendrías tanta depresión, ¿no es verdad? Entonces, egocentrismo es en ese sentido, ¿okay? Pues aquí viene una parte muy interesante de la filosofía budista que dice que todo lo que nutra la visión de que yo soy el centro y el más importante, sean objetos, personas, experiencias, lugares, situaciones, colores, ¿Sí? Figuras, sonidos, olores, texturas, todo lo que nutra la idea de que yo soy el centro y el más importante, se va a convertir en objeto de apejo. ¿Sí? En objeto de apego. Es decir, ves algo que te gusta. ¿Sí? ¿Por qué decimos ese tipo de cosas como, vi algo que me gustó? ¿Sí? Tal vez una expresión más acorde al budismo sería, vi algo que nutrió mi, ego, son, mi egocentrismo ¿sí? obviamente se va a escuchar muy extraño pero técnicamente es lo que sucede, ves algo que nutre tu egocentrismo, te da la idea de que eres importante ¿sí? pueden ser unos zapatos, puede ser una bolsa, puede ser un coche, puede ser algo que nutre la idea de que, oh, soy importante, esto me va a hacer verme bien y entonces lo quieres, ¿no es cierto? sin embargo si alguien te da o te presenta un objeto que sientes que no va a contribuir con la idea de que yo soy el centro y el importante va a venir el rechazo, ¿no es cierto?, que es la versión. Pues alguien, alguien te da, alguien te regala algo que no te gusta o alguien te da algo que no te agrada y desarrollas un rechazo hacia el objeto y posiblemente hasta la persona que te lo dio, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor te regalan un, un jersey del equipo contrario o algo, aunque haya sido con buena intención, sientes aversión hacia el objeto y hacia la propia persona, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, tal vez, tengamos la idea de que realmente hay cosas que, o, o cosas o lugares o experiencias que te hacen bien o que te hacen mal o que tienes amigos o que tienes enemigos como si fuera una realidad concreta pero si lo analizamos más a profundidad es, es muy fuerte la verdad pero te das cuenta que todo es una proyección de tu egocentrismo piensen de tarea por qué consideras a tus amigos como amigos y por qué consideras a tus enemigos como enemigos por qué dices unos me caen bien y otros me caen mal ¿cuál es la base de decir esta persona me cae bien y esta persona me cae mal? es muy probable que sea porque el que te cae bien hizo o dijo algo que nutrió tu egocentrismo a lo mejor ni siquiera tan bien intencionadamente pero a tu ego le gustó y la persona que no te cae mal a lo mejor hizo algo con una buena intención pero que no le agradó o no te agradó eh, por alguna razón de cómo te percibes o te gustaría percibirte a ti y esa persona la descartas, tal vez hizo algo con buena intención ¿sí? como en este caso, ¿sí? esa persona te pudo haber regalado eh, solo por poner un ejemplo, ¿no? y, y utilicé el ejemplo de los equipos porque es porque es un buen ejemplo para mí de la actitud que tenemos porque ahí es como muy burdo, me explico, o sea, si le voy a las chivas odio a la América, si le voy a la América odio a las chivas, así pero realmente eso es como algo ya muy concreto y muy evidente pero la realidad es que así es como actuamos, o sea, esa actitud futbolera la traemos a flor de piel en todas nuestras actitudes de la vida no y por eso se hacen los grupos y las divisiones no si a ti, fíjense si a mí me cae si yo estoy peleado con una persona y tengo un amigo y ese amigo le habla a esa persona que me cae mal, yo me puedo pelear con mi amigo. Porque está beneficiando a una persona que no me cae bien. ¿No es cierto? Entonces quien antes era mi amigo se puede convertir en mi enemigo, aunque no me haya hecho nada. Simplemente porque está beneficiando a alguien que a mí no me agrada. Entonces todo es una construcción de nuestra mente egocentrista. ¿Sí? Y ahora a estos tres... Ignorancia, apego y aversión. En la psicología budista se le llaman los tres venenos de la mente, ¿no es cierto? Los tres venenos, duksum. Estos tres venenos de la mente, o a partir de estos tres venenos de la mente, se empiezan a ramificar todas las demás aflicciones mentales, habidas y por haber. ¿sí? Por ejemplo, del apego se empieza a desprender la avaricia, la arrogancia, la agitación que tienen que ver con, por ejemplo, en, en, en la meditación cuando, cuando la mente pierde la estabilidad del objeto de meditación e incluso llega a dispersarse de la aversión el resentimiento, el despecho, la cólera, la intención dañina, la envidia de la ignorancia Ocultar las faltas, la falta de fe, falta de introspección, ¿sí? falta de consideración, de vergüenza y demás, un sin fin. Lo que se conocen como las 20 aflicciones secundarias parten directamente de los tres venenos. Todas las demás aflicciones, como las quieras dividir, ¿sí? las puedes dividir las aflicciones mentales, las puedes dividir en esta que es en tres, las puedes dividir en cinco, las puedes dividir en seis en 10 en 57 84 mil la que ustedes quieran <risa> ¿Eh? incluso si hablas de 84 mil aflicciones todas tienen su como decir su fuente principal en estos tres venenos ahora todas las acciones negativas de palabra y de cuerpo o sea que que lastiman a otros y a ti mismos de forma directa cuando son intencionadas, claro que puedes matar a alguien sin... por una equivocación, atropellar a alguien sin querer pero no estoy hablando de todas las acciones físicas y verbales que intencionadamente dañan a otros son producidas por las aflicciones mentales ¿sí o no? o se les ocurre algún daño físico o verbal intencionado que no se haya producido por una aflicción mental intencionado ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de la avaricia, pues puedes robar, o puedes robar por despecho también, simplemente por hacerle una mala jugada a alguien, ¿Mm? o puedes matar a alguien por resentimiento, puedes insultar a alguien también por cólera, o por arrogancia, ¿no es cierto? Eh, insultar, ¿sí? Puedes insultar a alguien por cólera o puedes insultar a alguien por ignorancia si abusas de alguien sexualmente pues va a ser por apego ¿verdad? ¿Sí? va a ser por apego directamente entonces todas las acciones físicas y verbales que lastiman a otros tienen su origen en las aflicciones las aflicciones en los tres venenos y estos dos en la ignorancia ¿cuál es el origen entonces? pues la ignorancia ¿verdad? ahora la pregunta importante es en donde de toda esta estructura está, puesta, eh, está puesto el miedo, el tema del miedo. ¿sí? Obviamente no está en la división de tres, ¿verdad? Aunque para muchos en occidente el miedo es la raíz del sufrimiento, de las aflicciones y demás, pues aquí no está, estamos hablando de ignorancia, apego y aversión. ¿sí? Si me preguntan si está en la división de cinco, no, no está en la división de 5. No está en la de 6, tampoco. En la de 20, tampoco. Ni en la de 57. Y ni siquiera en la de 84.000. ¿Ok? El miedo no está catalogado en ninguna de las listas de las aflicciones mentales. En ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no está catalogado como una aflicción mental? Vamos a ver por qué no está catalogado con una fricción mental. Cuando nosotros hablamos de ignorancia, aquí ya sabemos mejor lo que significa la, la ignorancia. De hecho, aunque no lo había expresado así anteriormente, y en cierta forma fue a propósito, eh, técnicamente si yo les preguntara si todo el tipo de ignorancia necesariamente lleva a sufrimiento, ¿ustedes qué me dirían? ¿Y si ignoras el idioma alemán, eso necesariamente te lleva a sufrir? ¿O ignoras de qué está hecho este tapete, eso te lleva a sufrir? no verdad, técnicamente no todos los tipos de ignorancia causan sufrimiento es la ignorancia como una mala interpretación activa de la realidad la que causa sufrimiento ¿Sí? técnicamente deberíamos de llamarla ignorancia aflictiva para, de, para diferenciarla de otros tipos de ignorancia que no producen sufrimiento no toda la ignorancia produce sufrimiento ¿no? hay muchas cosas que puedes desconocer a cierto nivel incluso malinterpretar, pero no va a causar sufrimiento. Si yo malinterpreto esto y pienso que es madera y me dice no, no es de madera, es de bambú, por ejemplo, pues esa malinterpretación no me va a hacer sufrir, ¿verdad? Incluso como malinterpretación no me va a hacer sufrir. Entonces, la ignorancia que produce sufrimiento es la malinterpretación activa de la realidad de causa y efecto, de transitoriedad, o de interdependencia. Por eso, si queremos ser más precisos en diferenciarla de la ignorancia en general tendríamos que decir ignorancia aflictiva. De hecho eso es como se expresa en tibetano. Ñomon y marrikpa. Nyomon significa aflictivo. Nyo ma y marrikpa. Esa es, esa es la manera apropiada de decirlo. Normalmente no lo decimos así siempre porque damos por sentado cuando dices ignorancia que te refieres a ese tipo. Pero técnicamente sí estamos refiriéndonos a ese tipo de ignorancia en particular. Hay algunos tipos de mentes, ya sean pensamientos o emociones, que propiamente son aflicciones. En todas sus presentaciones, intensidades, contextos, hacia quien vayan dirigido y demás, siempre van a ser aflicciones. Un caso es el odio. O sea, el odio propiamente es una aflicción mental y no hay odio aflictivo y odio no aflictivo. O sea, es odio y tal cual. Hay otros valores o otras emociones que en sí son virtudes, ¿sí? el amor o la compasión. ¿sí? La compasión no es compasión aflictiva y compasión no aflictiva, la compasión es la compasión. ¿sí? Ya si tú lo malentiendes y si lo mal practicas es otra cosa. ¿sí? Sin embargo hay otros tipos de mentes que tienen esa, esa variante, como es el caso de la ignorancia. No toda la ignorancia es aflictiva. Entonces, hay ignorancia aflictiva e ignorancia no aflictiva. Ignorancia aflictiva es la mala malinterpretación activa de la realidad. La ignorancia no aflictiva es ignorar un idioma, por ejemplo. Otro caso es la duda. Hay duda aflictiva y duda no aflictiva. Una duda no aflictiva sería, pues, ¿será que va a llover hoy o no? ¿Quién sabe? No es una duda aflictiva. Una duda aflictiva es pues ¿será que si yo me robo eso sí me va a dar bienestar? ya es una duda aflictiva porque ya estás dudando en conexión con una malinterpretación de causa y efecto ¿sí? entonces ya decir yo creo que si me lo robo sí me va a dar bienestar se me hace que sí o ¿cómo mataré a esa persona? ¿cómo será mejor matarla? ese tipo de duda es aflictiva otro ejemplo son las visiones hay vi las visiones no son aflicciones pero hay visiones que sí como una visión en mi caso yo consideraría que una visión en la que crees que sacrificar a un animal y cortarle la cabeza y echar sangre a un altar, eso trae bienestar, para mí es una visión aflictiva, ¿sí? ese es como yo lo percibo. Entonces, el caso de la ignorancia es un punto interesante porque para la filosofía budista está como en ese punto en ese punto, en el que, en términos generales, la, la, el miedo no puede ser considerado una aflicción en general, porque no todos los miedos son aflictivos. Un poco la postura, la, la idea de pensamiento del budismo es, si la duda en sí no es una aflicción, ¿sí? sino que hay duda aflictiva y duda no aflictiva, no puedes catalogar la duda en general como aflicción la duda aflictiva, sí, si tú, si tú ves las cuentas de las aflicciones mentales, ahí tiene que aparecer duda aflictiva, visiones aflictivas, pero no puede aparecer visiones o puede aparecer duda, porque entonces ya estás generalizando, por eso el miedo no puede estar catalogado como una aflicción, porque no todos los tipos de miedo son aflictivos, o sí, es lo que vamos a ver ahorita, de hecho vamos a hacer un receso ahorita, y vamos a continuar más adelante con esto, ¿sí?